Hay pocas ideas que tuvieron tanto impacto en la educación, como las de John Dewey. Para entender sus ideas, imaginemos que Dewey reaparece en el mundo moderno con la misión de implementar sus teorías en una escuela conservadora. Dewey defendió el aprendizaje práctico, también conocido como aprendizaje experiencial. Observó que los niños aprenden mejor cuando participan activamente, porque están inmersos en el presente y no en un futuro lejano como lo son los exámenes finales. En biología, los estudiantes no leen libros, sino que cultivan plantas, cosechan frutas y luego se los dan de comer a los caracoles para ver qué sucede. A veces las cosas funcionan, a veces ocurren accidentes. Sea cual sea el resultado, los estudiantes toman notas de sus observaciones y viven experiencias ricas y memorables. Al final de cada clase, resumen sus aprendizajes y pasan a las discusiones. Las discusiones preparan a los estudiantes para la vida en una sociedad democrática, donde las decisiones deben basarse en argumentos razonables. A través de los debates, los niños aprenden a formular sus propias ideas, convencer a los demás y ver el mundo desde un punto de vista diferente. En una discusión, algunos comenzaron a argumentar que los uniformes escolares limitan la autoexpresión y que deberían abolirse. Dewey, quien creía que las escuelas deberían preparar a los niños para la vida misma y servir a la sociedad como una fuerza para la innovación y la reforma, alentó a esos estudiantes a iniciar una petición para descubrir por sí mismos si es posible un cambio social real. Las clases son interactivas porque Dewey cree que la interacción con el entorno es fundamental para el proceso de aprendizaje, ya que la educación es una experiencia sujeta a cambios constantes. Los receptores pasivos del conocimiento, por otro lado, aprenden muy poco o nada. El grupo que inició la petición presenta sus ideas al maestro y comienza un diálogo que amplía su comprensión y regula su aprendizaje. El aprendizaje es interdisciplinario. Dewey creía que la continuidad es fundamental para la comprensión y que una educación interdisciplinaria permite a los estudiantes construir sobre lo que ya saben lo que fortalece su comprensión. Lo que observaron en biología se calcula en matemáticas, se escribe en inglés y se plasma en imágenes a través de las artes. Esto proporciona a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo se conectan las cosas. Para el cerebro, este proceso es más efectivo porque puede vincular nuevos conocimientos con experiencias previas y construir modelos mentales más fuertes. Duby creía que cuando las sociedades calculan el precio de la educación no solo deben mirar el costo de los edificios escolares, los salarios de los maestros y otros recursos. También deben considerar los costos de todas las horas aportadas por los niños. Porque los niños son el futuro de nuestra sociedad y del progreso humano, su tiempo en clase no debe ser desperdiciado. Por lo tanto, es responsabilidad de la escuela ser un espacio para practicar un futuro que deseamos ver. Para que cuando los niños crezcan puedan ir y crearlo. Acerca de la educación, Dewey dijo: No es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. El grupo que buscó la reforma del Código de Vestimenta obtuvo un conocimiento más profundo sobre el tema y pudo desarrollar buenos argumentos. Imprimieron sus demandas en pancartas y folletos y discutieron sus ideas con todos hasta el día en que la mayoría de los estudiantes y maestros firmaron su petición. Finalmente, se presentó la petición al director y se aprobó una nueva regla escolar. Las ideas de Dewey no siempre fueron populares durante su época, y si bien logramos algunos avances en la educación en los últimos 100 años, ¿realmente la situación es mejor hoy en día? ¿Qué piensas? ¿Experimentaste el aprender haciendo en tu escuela? ¿Y tu escuela los alienta a ti y a tus amigos a participar en la reforma social y crear el futuro que deseamos ver? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.